Escorpio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí el día de hoy con, recibiendo más bien este bonus de un par de mensajes canalizados por los ángeles, por los arcángeles y por ese poder superior en el que creas. Esta lectura, estos mensajes que te voy a entregar consta de solamente dos cartas. En donde te voy a hablar primero con el mensaje canalizado de tus arcángeles Y la segunda carta, un mensaje muy importante que quiere enviarte ese poder superior en el que tú crees ¿Ok? Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita Dejarnos tus comentarios, nos encanta saberte cerca, sentirte, eh, te leemos siempre Y bueno, vámonos con lo que está para ti en este momento, con este bonus Escorpio, Aquí está nuestro hermoso y fiel compañero mazo de cartas en el que te vamos a estar mandando esta información Y en este momento para ti tienes la laguna sagrada Creo que aquí la voy a poner Esta carta tiene la intención de que actives y te abras en este sentido de la devoción la dedicación diaria y la búsqueda de los verdaderos valores y principios son importantes y necesarios para que una persona pueda seguir su camino los ángeles el día de hoy vienen a recordarte que las cosas más importantes son justamente aquellos pequeños pasos que das día con día en la vida porque llevan a cambios mucho mayores eh, esta carta no te ha salido por casualidad, Scorpio. Eh, puede que sea el momento de analizar y de, de, como de observar, más que analizar, como de observar y aclarar con esta asistencia angelical. Encomiéndate a los ángeles, al ángel que te tocó en tu, en tu guía. Si aún no la ves, te invito a que la veas para que complementes esta información. Mm. Pídeles que te ayuden a aclarar cuáles son los valores más importantes para tu vida, en el ámbito de la familia, los amigos, la salud, el trabajo, el desarrollo personal, ¿ok? Organiza todo esto según lo que, según las prioridades que tu alma te indiquen, ¿ok? Asigna tiempo a cada una de ellas en tu vida diaria, ¿Vale? Todo es integral, no puedes olvidarte de la parte familiar o de la parte personal y darle más energía a la parte financiera, puesto que eso te genera un desequilibrio, ¿vale? Eh, te preguntan con cuál vale la pena realmente darte un gusto en este momento de tu vida. ¿Qué es lo que realmente deseas en estos momentos sembrinos, en estos momentos en los que posiblemente eh, estás animado, estás con motivación? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿En dónde quieres estar realmente? La devoción también puede interpretarse como lealtad o devoción hacia algo o a alguien. Tal vez ocurra que una situación en tu vida en la que tú mismo, tú misma ¿Quieres brincar esas fronteras de tu ego, como querer tener o sentir esta voluntad de generar un cambio importante en tu vida? Es importante que consideres hacer las cosas por esa razón más que antes, ¿ok? Es decir, si ya tienes esa voluntad, toma acción y sigue, sigue, sigue, paso a paso, día a día, en cualquier caso, las experiencias serán enormemente beneficiosas para ti y te convertirás en una persona mucho más completa y verdadera. También es posible que ocurra lo opuesto, que... Um, ...puedes empezar como desde el miedo, desde la escasez, a manifestarte personas o situaciones en donde te lleven a recordar tu valor, ¿ok? Es muy importante que comprendas que todo lo que sucede en este momento es lo correcto para ti, para tu evolución y para tu trascendencia. Ahora, la parte número 2 que me emociona también entregarte este mensaje, qué bonita carta. El jardinero gentil, este mensaje de ese poder superior te dice, estoy unido a Dios, estoy unida, unida a Dios y todo es perfecto. Y en este momento Scorpio, cierra tus ojitos por favor y escúchame. Siguiendo estas palabras, mi cuerpo es un organismo tan bien diseñado que tiene el poder y la potestad de sanarse, toda dolencia se recupera en este momento, los músculos se regeneran, los tejidos se curan, los cartílagos y las articulaciones toman su forma perfecta y original. Y a partir de este momento nada me duele y solo tengo un estado de salud equilibrado, sin dolencias y con todo súper bien dentro de mí. Puedes abrir tus ojitos, Scorpio, cuéntanos en comentarios cómo te sientes. Gracias por estar aquí el día de hoy con este super bonus que está entregando, que estamos entregando para ti. Y vamos a... Eh, tener esta, este cierre de ciclo, este cierre de década 2019, maravillosa década en donde se dieron estos movimientos para conectar, para despertar espiritualmente en la humanidad, movimientos tecnológicos que nos han llevado a un nivel más elevado de conciencia. Recuerda que puedes eh, pedir tu guía personalizada a través de un correo electrónico a la dirección que te voy a dejar aquí abajo. Te vamos a enviar en respuesta a las opciones que tenemos disponibles para ti y juntos empecemos y continuemos este camino del despertar. Gracias por estar aquí.